¡Hola, todos, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo un nuevo juego que se llama Fallout Shoulder Al lado de, del salón este, que puede quedar bien ahí. Eh, depuradora, ¿vale? Depuradora es para... Imaginos lo del agua, ¿no? Ahora lo irás viendo. Por ejemplo, asignamos de darles aquí la, para producir energía, ¿vale? Le damos y creamos la sala...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 Romper la cabeza Yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Tenemos aquí a cuatro no, a tres trabajadores Generando energía Tenemos eh, Depuradora ¿Vale? Alojamiento Tenemos que, a ver eh, Sube el nivel A un moldeador, ¿Vale? Habrá que esperar Los moradores Explorando, ¿vale? Este está explorando, ¿ok?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 Y dos Vale Alojamientos Vale, necesito Necesito alojamientos, eh Esto, no sé lo que es, pero bueno Chapas Traje de elfo Una pala Chapas Vale, y se acabó el presupuesto <ríe> No hay más presupuesto Traje de elfo Eh...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 que te haya gustado, si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este. ¿Qué te ha parecido la mejora del búnker? Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.